Trabajamos para vivir, no vivimos para trabajar. Ese es nuestro planteamiento. Y en ese sentido, la reducción de la jornada laboral, una de las propuestas que llevamos en nuestro programa, lo que plantea es la mejora de la calidad de los empleos. Hay países como Islandia, empresas privadas, que ya han puesto en marcha la reducción de la jornada laboral en sus empresas. Una jornada laboral de 35, 32 horas y una jornada laboral semanal de 4 días. En ese sentido, eh, los resultados de los distintos análisis que se han hecho en aquellos países y en aquellas empresas que han puesto en marcha este proyecto piloto ha arrojado resultados sorprendentes. Trabajadoras y trabajadores que trabajan menos horas, que son más productivos, trabajadores y trabajadores que faltan menos al trabajo, trabajadores y trabajadores con una mejor salud y con una capacidad de conciliar eh, la vida laboral y la vida familiar. Y además, empresas con una productividad mayor, y empresas que están generando bienestar en sus entornos. En ese sentido, en el Estado español, en los próximos presupuestos del año 2022, hay recogido un programa para la puesta en marcha de proyectos pilotos para implantar las 32 horas semanales y las cuatro días de semana laboral en diversas empresas. 1.200, 1.300 empresas van a poder acceder a ese proyecto piloto. Nosotras y nosotros desde el Ayuntamiento creemos que es necesario empujar eh, en el sentido de esa reducción del tiempo de trabajo para repartir el empleo y para que los beneficios de esa tecnificación también caigan del lado de las trabajadoras y trabajadores. Por eso vamos a plantear en el próximo Pleno del Ayuntamiento de Bilbao una proposición para que el Ayuntamiento apoye a las empresas eh, de contratas que quieran adherirse a ese programa para que el Ayuntamiento recoja dentro de las cláusulas sociales de los contratos públicos que haga la posibilidad de esa reducción del tiempo de trabajo y de alguna manera la bonifique y para que el Ayuntamiento plantee la necesidad de hacer un análisis junto con la Universidad Pública, la Universidad del País Vasco, del impacto y los beneficios que tendría en el modelo productivo de Bilbao, la reducción de la jornada laboral a 32 horas y la puesta en marcha de una semana de cuatro días.